Por mi trabajo recorro el mundo en zonas de conflicto, de miseria, de catástrofe. Muchas veces no hay agua ni comida y toca dormir en el suelo. Por eso al volver a casa lo valoro todo mucho más. Y mi mayor recompensa es mi colchón. Desde siempre confío mi descanso en Dormitienda.